Bueno, muy buenas tardes. Estamos de nuevo en directo en nuestra cuenta de Facebook uh, de Cristianismo y Justicia en estos diálogos excepcionales. Una, una tarde más dentro de este tiempo tan excepcional que estamos viviendo, uh, pues de nuevo uh, conversando con personas uh, de nuestro equipo de Cristianismo y Justicia, personas que tienen alguna palabra y alguna cosa que compartir Uh, con nosotros en este momento, ¿no? porque o bien ven la realidad desde una óptica que a menudo se nos está escapando, o bien porque tienen un conocimiento directo de lo que está ocurriendo en esta crisis, en esta pandemia que estamos viviendo. Y bueno, me a, quiero asegurar primero de todo que, que esté todo funcionando de forma correcta, creo que sí, um, y... Y bueno, de nuevo, pues esta es la quinta, la quinta sesión, el, los quintos diálogos, y hoy nos acompaña Felipe García. Buenas tardes, Felipe. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, bien. gracias, Claudia. Pues Felipe es uh, jefe de sala de enfermedades infecciosas del Hospital Clínic, profesor de la Universidad de Barcelona también, y, bueno, sobre todo para mí, una persona cercana, porque es miembro del, del área social de Cristianismo y Justicia, él participa en nuestro seminario social desde hace ya unos cuantos años, que nos hemos ido conociendo y acercando. Y, y, de hecho, eso sí que es una cosa que yo quería compartir, y ahora justo lo estábamos comentando antes de empezar este diálogo, uh, Felipe escribió uno de los, de hecho, el primer artículo que publicamos en nuestro blog de Cristian Justicia sobre el coronavirus antes de que empezara o de que llegara aquí la pandemia. Yo creo que eran mediados de febrero aproximadamente, uh -huh. cuando aún estábamos especulando lo que podría llegar a pasar aquí. Aquí, en, en nuestro país ¿no? y, y en ese momento fue un artículo que se movió mucho porque estábamos viendo lo que pasaba en China pero no, no éramos conscientes de realmente lo que podía llegar a pasar aquí y ahora pues Felipe está al pie del cañón en la frontera en la primera frontera que es la frontera del hospital la frontera médica eh, y que es una frontera también muy humana y por esto hemos querido titular este diálogo que tendremos ahora con Felipe pues una respuesta médica y humana a la crisis del, del coronavirus lo primero es agradecerte mucho, Felipe, porque, porque sé que, que vienes de, bueno, de pasar la enfermedad, de hecho, ¿no? O sea, tú has sí, estado sí. Uh, contagiado y justo te acabas de reincorporar al trabajo, ¿verdad? Sí, sí, sí, acabo de, de hecho, empecé a trabajar ayer. Ayer, justamente. Uh, bueno, pues uh, menos mal, digamos, ¿no? Que te has recuperado bien y, y que no ha sido uh, muy grave, digamos, ¿no? La, la, el impacto del de la enfermedad en ti. Tengo una serie de preguntas, de hecho son muchas porque es de, las, de los diálogos que hacemos el que está centrado en la cuestión médica y las preguntas que, que, que tengo son muchas porque igual que le pasa a mucha gente, uh, nos llegan muchas informaciones dispares uh, y lecturas muy diferentes de esta, de esta crisis desde la perspectiva médica y a veces andamos todos como perdidos también en tecnicismos y, eh, y en una, un relato que muchas veces se nos escapa. ¿no? Así que la primera pregunta que te lanzo, ¿en qué momento...? De la, pan, de la epidemia de coronavirus nos encontramos y os encontráis también o estáis viendo en el Hospital Clinic, ¿no? un hospital de máxima complejidad y puntero también en investigación aquí en Barcelona. Sí. Mira, yo empezar diciendo que, que, que entendáis mis limitaciones, es decir, yo soy solo un clínico, yo soy un médico, como dices tú, que veo pacientes, pero no soy epidemiólogo y por lo tanto eh, sé un poco de cómo va la epidemia, pero no, no, o sea, os podría hablar de la epidemia en sí, de cómo va, pero de lo que más puedo hablaros en primera persona es de, lo que, de mi experiencia en el hospital. Entonces, en esta pregunta que tú me hacías, uh, en principio, desde hace un par de semanas, lo que vemos es que el número de pacientes que ingresan en el hospital van uh, bajando, van disminuyendo. Uh, para que hagáis una idea, pues podíamos ver aproximadamente en torno a 100 pacientes uh, infectados por COVID hace unas tres semanas y ahora estamos viendo actualmente en torno a los 15 uh, ingresados. Pacientes que ingresan en el hospital. Luego hay pacientes que vienen al hospital y no ingresan. ¿no? Pero para que veáis la diferencia, que se ha bajado aproximadamente un 80 o 90 por ciento el número de ingresos en estas últimas tres semanas. Um, eh, y la epidemia, por lo que parece, es eh, como está, es que hemos llegado a un pico de infecciones y que progresivamente este pico lo estamos pasando y eh, por lo menos lo que vemos en las gráficas es que el número de infecciones, el número de, de personas que fallecen, está cayendo más, más lento. Esto era conocido que la subida en la epidemia iba a ser muy rápida y que la bajada iba a ser eh, progresivamente más lenta. ¿no? lo importante ahora y lo que todos estamos muy preocupados es que pasará a partir de ahora. A partir de ahora me refiero inmediatamente, uh, me refiero a medio plazo, uh, estoy diciendo final de año, y estoy refiriendo también a largo plazo. Uh, y me estoy refiriendo a todos los escenarios, escenarios médicos, escenarios de relaciones personales, escenario de cómo nosotros nos movemos en el mundo y cómo, cómo nos relacionamos entre todos, Uh, y cómo esto nos va a cambiar en los próximos años. ¿Qué particularidades tiene este virus? Es decir, ¿por qué ha provocado ¿no? tal pandemia y, y nos vemos ¿no? en, en estas circunstancias tan excepcionales? Este virus, a diferencia, ahora me voy a poner un poco técnico, ¿eh? disculparme, a diferencia del, del uh, el virus se llama SARS-CoV-2, uh, uh, uh, que es diferente, a, es de, pertenece, pertenece a la misma uh, familia que no sé si acordáis que en 2003 hubo una epidemia de otro virus, que también se llamaba el virus SARS, que, el, eh, que era el virus SARS-CoV-1. Y luego hay otro virus también que de la familia de, esta, de este virus, se llama uh, MERS, que también ha ocurrido en la zona sobre todo de Oriente Próximo. ¿no? La diferencia principal entre estos tres virus, es entre, sobre todo en el primero y el tercero, el que he dicho, el SARS, que provocó, provocó pues, um, unas 8.000 infecciones y unas 800 personas que, que murieron, um, es que parece que infectaba a zonas, y esto son, tomarlo con todo con precaución, porque como sabéis, todos son estudios que a veces hay datos discordantes, pero lo que parece es que afectaba más a zonas bajas del pulmón. Y por eso muy rápidamente aquellas personas enfermaban mucho. ¿no? Este virus que tenemos ahora, que es la misma familia, parece que empieza afectando a zonas altas, a zonas de la garganta, de la nariz. Y entonces por eso la gente que empieza con un poco de tos, un poco de, de, de molestias en la nariz, incluso hay personas que pierden el olfato y el gusto. Y entonces, al cabo de unos días, eh, estas personas se encuentran bien, ¿no? No, no hacen, incluso a veces, sin síntomas. El problema es que al cabo de unos días, como te decía antes, en torno al día 5 al 10, algunas de estas personas, que aproximadamente lo calculamos ahora un 20%, afectan al pulmón. Por eso se transmite tanto, porque si tú lo piensas realmente, claro, un virus, que afecta al pulmón solo y no afecta vías altas, es más difícil de transmitir entre personas y por lo tanto es más difícil que haga una epidemia general. Sin embargo, un virus que afecta a muchas personas en vías altas y que da pocos síntomas, como tú no te das cuenta que estás infectado, tienes un pequeño resfriado, pues tú sigues haciendo vida normal y al hacer vida normal puedes transmitirlo de forma muy rápida. Por esto, desde el punto de vista digamos de entender por qué ha ocurrido esta epidemia Ahora, y sin embargo no ocurrió con otros virus parecidos como el MERSI SARS, es, lo pensamos, aunque no es del todo, es la localización de donde este virus nos afecta. ¿no? Si afecta a zonas altas y da pocos síntomas, se extiende mucho. Uh -huh. uh, claro, tú piensa que si... Uh, hay modelos que, que, que dicen, y esto lo decían ya en enero, que este virus puede llegar a afectar entre un tercio y dos tercios de la población mundial. Si tú calculas que la, la mortalidad sea muy, muy baja, estamos hablando de mortalidades del 0,5%, por ejemplo, esto estamos hablando de entre 50 y 70 millones de personas que mueren. O sea, es decir, a, aunque la mortalidad es mucho más baja, que los otros virus, pero con los dos virus se transmitían muy, mucho más, uh, con mucho más dificultad. Lo importante al final no es solo lo grave que es el virus, sino el número de personas que infecta. Lo que estamos viviendo, yo, yo como sé y te conozco un poco, y sé también de tu, tu trayectoria uh, profesional, lo que estamos viviendo estos días, ¿te recuerda en algún momento ¿no? alguna cosa o alguna característica de, de cosas que hayas visto ya en tu, en tu trayectoria médica Sí, a, a mí me recuerda a, a la mayoría de, la, de los médicos que he leído o personal sanitario que he leído o escuchado en los medios, decían que era la peor situación, que nunca se habían enfrentado a una cosa parecida a esta ¿no? y yo no quiero comparar pero la verdad es que yo empecé mi carrera profesional en el el 90, el 2 de enero del 90, llegué a Barcelona. Y, um, y la situación, eh, yo me, desde el principio me dediqué mucho al a la, a la SIDA. Y entonces la situación era realmente dramática. Eh, la situación en aquel tiempo, en los años 90, a principios de los 90, era muy dramática. Uh, el número de personas infectadas en el hospital era muy grande. Um, es verdad que no, no era... Tan importante, la epidemia no fue tan, tan uh, importante en corto plazo como esta, pero no debemos olvidar que treinta y tantos millones de personas han muerto en el mundo de SIDA. Y lo peor de todo, Xavi, y esto es muy importante, es el estima que se tenía entonces de estas personas. Es verdad que ahora mismo las personas, y esto, esta situación es dramática ahora porque las personas, por, por cuestiones epidémicas, están muy, eh, personas que fallecen. Pues algunas están muriendo solas y hay un problema muy grave de comunicación con las familias, de que las familias cómo pueden comunicar con ellas. Esto es un problema que estamos viviendo muy grave y esto es tanto las familias como los pacientes lo están viviendo y, y el personal sanitario. ¿eh? No sabemos muy bien, es decir, dónde poner el límite para evitar más contagios o para, para atender la parte humana. Pero es que lo que estábamos hablando de hace 30 años, o cuando estoy hablando de la epidemia SIDA, es que se morían solos porque eran dados de lado por toda la sociedad. Toda la sociedad le estaba dando de lado, porque eran unos excluidos absolutos, porque eran personas que no eran, que dejaban de ser personas. Hoy es verdad que están aislados, pero siguen siendo personas. Pero lo que ocurrió entonces realmente, realmente también fue muy, muy, muy dramático. Por lo tanto. Insisto, no quiero comparar, pero los uh, que vivimos aquellos años en primera línea, uh, tú tenías delante una persona de 25 años y eh, le tenías que dar el mensaje de que mm, le quedaban pocos meses de vida y que además no podías hacer nada. Y le tenías que acompañar en los meses que le quedaba hasta que esta persona fallecía. Y además, eh, muchos de ellos, en muchos de ellos, Uh, que no se lo decían a la familia porque no querían que lo supieran, que, que realmente en el trabajo les daban de lado y no querían decirlo, que les echaban el trabajo. O es sea, una situación realmente eh, muy dramática, ¿no? por suerte, por suerte uh, aunque no del todo, pero todo este esquema social se solucionó en el caso de SIDA. No está mal. Luego ahondaremos un poco en esta dimensión también más humana y esta relación con la muerte que genera también esta, esta situación de pandemia. Pero, pero seguimos un poco en el, terreno, en el terreno médico y una de las cosas que estamos viendo estos días es que, bueno... En el mundo médico, pero también en nuestro mundo, en nuestra vida ordinaria, disponemos de mucha información y creemos que tenemos todas las seguridades ¿no? y convivimos muy mal con la incertidumbre, con el desconocimiento. ¿no? Buscamos siempre la seguridad, el conocimiento, el control, la técnica. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se vive en estos días desde el mundo médico? Esta sensación de ir un poco como, como a oscuras, ¿no? sin saber un poco a qué, a qué atenerse. Bueno, es que nos, por lo menos los que, los que nos dedicamos uh, no solo a hacer, digamos, a medicina asistencial, sino uh, hacemos también investigación, ¿no? Uh, estamos acostumbrados a esto. Es decir, uh, yo normalmente con investigación lo que hago es desarrollar vacunas frente al VIH y uh, frente al SIDA. Y mi... <risa> lo que te puedo decir es que el o sea, es decir, tenemos que ser extremadamente humildes. Lo que, eh, es decir, la, el desconocimiento que tenemos en medicina es abismal. Cuando yo escucho en la, en muchas veces en medios de comunicación o leo artículos donde dicen los grandes avances que hemos tenido, es verdad, pero lo que nos queda por conocer es tan importante, uno, dos, el hecho de que no conozcamos y que vivamos en la incertidumbre es lo que alimenta que la ciencia siga avanzando. Es decir, la ciencia no puede avanzar en la certidumbre absoluta. Pues es decir, en la ciencia siempre se tiene que cuestionar si lo que estamos haciendo es lo correcto, si lo que estamos haciendo es así. Y tenemos que hacer, uh, digamos, uh, ciencia en el buen sentido de la palabra, en el sentido de poder ayudar a las personas. y Por lo tanto, nos tenemos que plantear este tratamiento para esta persona es mejor que este pero yo tengo que comprobar lo que realmente sea mejor y tengo que comprobar que realmente ese tratamiento sea no solo mejor, sino que no sea dañino para esa persona. Y esto, la única forma de hacerlo es cuestionándonos continuamente si lo que uh, estamos haciendo es lo correcto. Por esto, cuando hay estos debates en los medios de comunicación sobre epidemias o sobre eh, cómo tratar a los pacientes o cómo se tienen que aislar, etcétera, son debates que son muy importantes que en el mundo de las personas que entienden de eso, yo, yo les he dicho anterior que de epidemias yo no entiendo, ¿eh? yo me entiendo las infecciones, pero eh, es decir, las personas que saben de epidemias tienen varios modelos y entonces no saben cuál es el modelo real que van a ocurrir las cosas. Los que nos dedicamos a los pacientes todavía no tenemos muy claro cuáles lo, cuál son los mejores tratamientos. Poco a poco nos vamos aclarando. Pero todo esto, si tú crees que lo sabes todo y ya está, es un desastre. Tienes que partir de decir, mira, no lo sé, tengo que aceptar que mi opinión pueda ser criticada por todo el mundo y uh, uh, en la discusión y en, la, digamos, y en uh, la experimentación en el buen sentido, es decir, en el poder decir, el poder demostrar es lo mejor para los pacientes, es la única forma de avanzar. Es decir, la, la única forma de que podamos saber es uh, uh, qué es la cosa que funcionan tanto epidémicamente como en, la, en el tratamiento de los pacientes, es si demostramos que un tratamiento es, eh, es bueno o no. Y de, desde esta humildad que tú, tú mismo estás pidiendo, digamos, ¿no? a toda la clase médica, ¿qué expectativas podemos tener en el avance de esta enfermedad y en el avance también de la disponibilidad de tratamientos y de vacunas que puedan hacer frente al a la, a la, a la enfermedad realmente eso sí es verdad que es la primera vez que lo he visto es, es la el esfuerzo que se está haciendo por parte de la comunidad científica en todos los sentidos y por parte de la administración y por parte de, de compañías farmacéuticas y por parte de laboratorios tanto públicos como privados para intentar que está a, digamos, encontrar una solución a la epidemia, al tratamiento de los pacientes y a la prevención, que son las tres cosas importantes, es decir, cómo entender la epidemia, cómo entender cómo podemos tratar a aquellas personas que enferman gravemente y tercero, cómo prevenir que las personas que no se hayan infectado se prevengan, ¿No? esas son las tres grandes, digamos, realmente es, es, es excepcional, es decir, Uh, llamas por teléfono, todo el mundo está disponible, todo el mundo está trabajando, muchísimas más horas de las que... y hay una, y una, un, una buena intención de todo el mundo porque realmente las cosas salgan para adelante ¿no? y que las cosas puedan, uh, puedan favorecerse, que realmente podamos llegar a entender bien la epidemia, a entender bien el tratamiento y cuál es el tratamiento correcto para los pacientes el poder tener una vacuna o poder tener un tratamiento que pueda prevenir que las personas se pongan enfermas. Uh, probablemente, a corto plazo, tendremos, entenderemos uno mejor la epidemia, a corto plazo me refiero en semanas, uh, a corto plazo, semanas o algunos meses, sabremos qué tratamientos funcionan y cuáles no funcionan y probablemente para una vacuna uh, necesitaremos algo más de tiempo. Necesitaremos uh, probablemente hasta final de año, principios del año que viene, no sabremos si hay alguna vacuna que tenga uh, posibilidad de funcionar. ¿no? Por lo tanto, esos serían los tiempos en los que podríamos también Pero con la cantidad de ensayos clínicos, con la cantidad de, de estudios que se están haciendo, yo creo que en, en, en corto espacio de tiempo podremos saber. Fíjate, para el virus del SIDA, desde el que hubo el primer caso diagnosticado hasta que se diagnosticó la persona que, está que tenía el virus tardamos aproximadamente dos años. ¿eh? O sea, Descubrir que había sido un virus, que era enfermedad. En este caso realmente hemos tardado días, días únicamente. Y tener la secuencia del virus, todos los laboratorios la hemos tenido en pocas semanas. O sea, realmente ha ido todo todo muy rápido. Y esto ha sido una colaboración entre la comunidad científica y médica muy muy muy buena. Bueno, um, estamos hablando, para, para los que se van incorporando al diálogo, eh, tenemos ahora más de 50 personas y estamos hablando con Felipe García, que es jefe de sala de enfermedades infecciosas del Hospital Clínico y profesor de la UB, y miembro de nuestro equipo de Cristian Justicia. Um, hemos ha estado hablando de la parte más médica, digamos, de esta enfermedad y me gustaría entrar en el terreno un poco más humano también ¿no? y, y social del, del impacto de, de, de esta pandemia. Um, con todas las medidas de protección y todas las barreras físicas para evitar el contagio, antes decías alguna cosa de estas, ¿no? ¿Cómo está siendo la relación humana con los pacientes? ¿no? ¿Cómo la vivís como médicos? Sí, bueno, es, es complejo, porque claro, nosotros lo que intentamos por, por cuestión de, de la epidemia eh, y cuestión de, de transmisión, <coughs> es que el, entramos tenemos que entrar lo mínimo posible a, los, a, los, a las habitaciones. Pero somos conscientes que, claro, que el paciente necesita, uh, digamos, un trato humano. ¿no? Entonces, uh, la verdad es que uh, como máximo intentamos entrar entre tres y cuatro veces, a no ser que el paciente lo necesite, que entonces entramos todas las veces que lo necesite. Pero un paciente estándar, como mínimo se, se, se entran exclusivamente tres o cuatro veces a verlo entonces fíjate lo que significa esto el paciente está solo en una habitación muchas veces, a veces están compartiendo habitación dos personas pero suelen estar solos no suelen recibir visitas de familiares y entran un personal sanitario al que no le ves la cara porque tienen una mascarilla puesta, tienen un gorro puesto unas gafas especiales y una bata puesta, es decir una especie de extraterrestre, entre comillas, que te entra a ver y por lo tanto no estás visitando a una persona. <risa> Perdón, la, realmente la, para las personas y como hemos hablado con ellos, es una situación uh, realmente psicológicamente muy dura, muy dura. Porque además, uh, como han leído tanto y como hay tanto en Internet, uh, las personas se están enfrentando a algo. Uh, y a veces ven que están empeorando y no saben muy bien por dónde van a ir los tiros. Y, y no tienes a alguien que te está enterando en la habitación cada 10 minutos, cada cuarto de hora, sino tú te ves que estás empeorando y que estás solo. Entonces, es una situación realmente muy dramática. ¿no? La peor situación y la más dramática es cuando, cuando las personas que fallecen, ¿no? porque las personas que fallecen, muchas de ellas fallecen solas. Y esto es realmente muy dramático, ¿no? El hecho de eh, personas, sobre todo personas mayores, que están en condiciones ya de, previamente, algunas de ellas, de salud muy delicada y que este virus ha significado para ellos, el, digamos, pues la muerte, ¿no? Uh -huh. es, es, es, es, es absolutamente dramático, si lo piensas bien, que una persona mayor que lo que tendría que estar es acompañada con su familia uh, porque es lo que solemos hacer y lo que, y lo que tendríamos que hacer todos es decir, es, la muerte es eh, uno de los momentos más importantes de la vida y por lo tanto debíamos tener una buena muerte ¿no? una buena muerte y yo la, la buena muerte como la concibo es rodeado por tu familia que la gente te dé todo el cariño del mundo y uh, yo siempre se lo digo a los pacientes, digo mire aquí hay tres aspectos hay un aspecto que el personal médico puede dar, que es el conocimiento médico y el apoyo psicológico. Por lo tanto, hay una parte médica, una parte psicológica, pero hay una parte que es tan importante como las otras dos, que es la parte emocional. ¿vale? Es la parte emocional es muy, muy importante. Luego hay otra parte, que hay otras personas, que esto depende de la persona, que es la parte espiritual, ¿no? la parte de eh, cómo las personas están viviendo esto desde el punto de vista espiritual. ¿no? Y esto es, eh, digamos, también muy difícil, porque en, en, digamos, ya en los hospitales no hay un acompañamiento espiritual, eh, a veces sí, porque si es verdad que hay sacerdotes o depende de la confesión que tengas, hay personas que a veces te acompañan, pero oh, muchas veces no es... Esta parte la hemos olvidado un poco, ¿no? Eh, digamos, los cristianos, antes, eh, por lo menos lo que yo he leído en libros, eh, había un proceso en el, que, eh, en el que había un acompañamiento por parte de, de, de la familia o de, o, de, o de la comunidad cristiana en el que te acompañaban en este, en este proceso. Y eh, bueno, aquí no, pero es que eh, en general esto tampoco se da, ¿no? Tampoco no. se da. Por tanto, esas cuatro, estas, perdona, de estas cuatro, estas, estas cuatro, terminar ya, estas cuatro vertientes, nosotros el personal médico podemos apoyar dos, pero los otros dos, o es la familia, o es eh, digamos la comunidad cristiana, o la comunidad evangélica, o la comunidad sufí, o la comunidad del, a la que pertenezca la persona la que debe la que debe de soportarlo. Esta situación de muerte en soledad se podría haber hecho, o se podría estar haciendo de otra manera? ¿Se puede replantear esta atención en el momento final? Ah, es complicado. Nosotros lo que hacemos, intentamos hacer como mínimo en el hospital, es, es que las familias, siempre dentro de un control, puedan entrar a ver a los familiares, y puedan estar ratos con la familia. Pero, a pesar de todo, es, es, es complicado. Es, es muy difícil para mí Llegar a ver cómo, um, cómo acompañar a las personas uh, en este, porque, porque es un proceso, a veces es largo. Y entonces, uh, claro, si esto puede durar días, el que una persona de la familia esté allí dentro, en el hospital, ya es, es realmente muy complicado, por lo menos en el hospital. Uh -huh. uh, en casa quizá podría ser diferente, ¿no? Uh, pero claro, entonces tendríamos que aceptar que parte de estas personas uh, tendrían que tener el suficiente apoyo uh, sanitario eh, y el suficiente apoyo, digamos, familiar en casa para poder uh, pasar estos momentos. ¿no? Uh, nosotros lo que hemos hecho, sobre todo para las familias en el hospital, lo que montamos, es una forma de comunicación mediante, mediante eh, A. Y lo que sí tenemos es, uh, que hemos puesto en marcha ahora, ¿no? una app que permita que el, las familias puedan estar conectadas con el personal sanitario o, en el momento que quieran, puedan mandar mensajes y puedan recibir mensajes, porque el teléfono a veces es complicado, ¿no?, de, de encontrarnos a, a los médicos o a las enfermeras por teléfono. Y entonces, el hecho de que tú tengas algo en el que tú, por lo menos algo te, te sientes, me refiero a la familia, ¿no?, también al paciente, ¿no?, pero el paciente al final estamos ahí, pero la familia también es un drama, es decir... Nosotros hemos tenido casos de enfermos que han estado ingresados, que no sabía su pareja dónde estaba. ¿Dónde está mi pareja? Es que no la encuentro, es que no me contesta el móvil, es que no sé dónde está, porque también estaba aislada la pareja, ¿me entiendes? Es una situación realmente dramática, ¿no? Y esto, nosotros pensamos que estas nuevas tecnologías en parte pueden ayudar, pero solo muy, muy parcialmente, muy parcial. Bueno, ya empieza a despertar la comunidad que nos está escuchando en el diálogo con algunas preguntas. Y aunque yo tengo muchas, me gustaría también irlas incorporando en el diálogo que estamos teniendo. Por aquí me preguntaban, ya que estamos hablando de esta dimensión de la atención también psicológica y humana a los enfermos, ¿no? Si, si habéis detectado alguna necesidad a nivel psicológico por parte de los pacientes y familiares que en otros momentos no se ha dado, ¿no? Y si esto puede también cambiar incluso la práctica de la, de la sanidad, ¿no? E incluso otra pregunta por aquí en torno a, a qué opinas del papel que juegan también los médicos fuera de los hospitales, en la comunidad, ¿no? También supongo que en este acompañamiento y seguimiento de los, de los pacientes. Sí, eh, lo, lo primero, nosotros lo que planteamos en el principio, hablamos con el servicio de psicología, y ellos <coughs> montaron una especie de, de acompañamiento psicológico tanto para el personal sanitario como para las personas que estaban ingresadas que lo necesitaban. Es verdad que no para las familias porque no llegamos y lo único que hemos hecho es esta app que te he dicho, pero el acompañamiento psicológico lo hemos intentado dar desde el primer día o de los primeros días porque realmente pensamos que en estas circunstancias para el paciente y también para el personal sanitario porque es importante que el cuidador también se sienta cuidado, ¿no? se pueda estar, digamos, acompañado. ¿no? Y uh, yo creo que esta parte ha funcionado bien. Respecto a lo segundo que preguntas, yo creo que es absolutamente esencial. Es uh -huh. decir, el trabajo que hacen la eh, atención primaria es absolutamente esencial. El, el, el trabajo que se hace telefónico de acompañamiento de las personas en casa, de las personas que están angustiadas, que no saben eh, qué tienen que hacer, si tienen que ir o no, este acompañamiento que se hace telefónico incluso en domicilio, cuando se necesita, es, es muy, muy importante. De hecho, si lo consideras en cantidad, los CAPs, los, los centros de atención primaria, son los que están asumiendo la carga más importante, porque están ocupándose del 80% de las personas infectadas. Las personas que ingresan, aproximadamente, es el 20%. Por lo tanto, es absolutamente esencial el trabajo de los, de los centros de atención primaria. Uh -huh. Hablábamos el otro día justamente con Nani Vallosera, amiga común ¿no? y médico en un centro de atención primaria en, en Pompastó, en un barrio vulnerable, uh, y, y hablábamos de, de ello a través de una entrevista que publicamos en el blog de Cristiano Justicia, que a todos los oyentes pues, les animo a recuperar, y en la que centramos mucho el diálogo en las diferencias socioeconómicas. Se percibe esto también en el hospital, es decir, hay un gradiente, hay una diferencia clara entre el, en el perfil de las personas que, que, que están. Uh, Siendo, bueno, siendo infectados o están sufriendo esta enfermedad. Bueno, en el hospital, como te diría? En el hospital no. y Además, yo te diría que el hospital tiene una virtud que mm. a todo el mundo se le trata como una persona. Y además, es, es, esto, y ahora voy a moverme un poco de la epidemia, si no te importa, ¿no? Es Adelante, decir, cuando, ¿no? Cuando, cuando, yo trato a muchas personas, o sea, yo me dedico normalmente a tratar a personas infectadas por VIH, y sabes que muchas de ellas... Tienen una vida bastante, ¿cómo te diría?, desestructurada. Y están acostumbradas, sobre todo los drogadictos, a que se les trate como cosas. Entonces, muchas de ellas, es una experiencia mía, cuando llegan al hospital y nosotros no les damos un trato especial, simplemente le tratamos como el resto, pero les tratamos como personas. Y al principio están un poco reacias y se ponen un poco de, diciendo, esto qué raro es. Pero cuando llegan una semana ingresadas y ven que todo el mundo le trata, simplemente como una persona que le saluda para la mañana cuando llega, que le dice cómo te encuentras, decir, hay un cambio en la mayoría de ellos, no todos, pero en la mayoría de ellos hay un cambio muy radical. Y hay un agradecimiento muy importante sentirse como personas. Esto en los hospitales, en general, por menos en el mío, y en mi sala y en los pacientes que nosotros tratamos, esto se da. Y independientemente independientemente del estatus social, digamos, a las personas se les trata a todas igual. De hecho, de hecho, el problema puede ser para la gente que tenga más medios, que están acostumbrados a que se les haga más caso. Y entonces, de pronto, se encuentran que están en un sitio donde se le hace el mismo caso que al resto de gente y que no se mira ni, es decir, ni el bolsillo, ni el dinero, ni nada. Simplemente se mira a la persona. Entonces, ahí nos, nos igualamos todos. Esto es verdad en el hospital. Lo que no es verdad es en casa. Es decir, no es verdad, no es lo mismo vivir en una casa de 300 metros cuadrados con jardín, donde tú estás aislado, pero tienes unas condiciones. Estás viviendo en una casa pues de 50 metros cuadrados, con cuatro niños y unas condiciones realmente lamentables. Por lo tanto, el aislamiento en casa no es ni con mucho igual, ni con mucho igual para las personas, digamos, con poco, poco poder económico, como las que tienen mucho. Indudablemente, estas personas con poco poder económico, yo pienso, digamos, que lo están pasando mucho, muy mal. Y esto nos lo vamos a encontrar. Es decir, los por lo menos igual me equivoco, ojalá me equivoque, pero eh, las consecuencias psicológicas del aislamiento en casa uh, en familias uh, realmente uh, puede ser dramático, puede ser dramático, ¿no? Porque realmente es muy duro, sobre todo familias que han perdido el trabajo, que, que son autónomos, que no tienen, uh, que tienen una pequeña tienda y que no pueden abrirla que están constantemente en casa seis personas o siete personas, que, que no saben cómo van a llegar a final de mes. Es que es absolutamente dramático. Y esto a una persona que tenga dinero, que tenga una buena situación y que tenga un piso o una casa grande, no le... Por lo tanto, yo en el hospital no lo veo, pero en casa, por supuesto. Y por lo tanto, la administración pública tendría que volcarse de una forma radical, no solo económicamente. Sino desde el punto de vista del apoyo a estas personas más vulnerables. Esto tendría que ser así. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y vamos viendo, y la semana pasada lo veíamos con Mariana Deu, las condiciones en las que se vive en ciertas familias y ciertos barrios, ¿no? Y cómo, se, cómo la salida a esta crisis se ve con, con mucha dificultad. ¿no? Parece que estamos en una fase ahora de la pandemia ¿no? en la que va a ser posible recuperar cierta normalidad muy lentamente. Desde el punto de vista, Felipe, de nuestros comportamientos y hábitos, ¿hay algo que va a cambiar para siempre? ¿Tú qué, qué perspectivas ves? Vamos a ver, es que depende, ahí volvemos a lo que es la epidemia, que de no soy yo un experto, pero hay en principio tres modelos, o por lo menos tres modelos que yo conozco. Un modelo de pandemia, es decir, que la situación se desmande y siga desmandada y que estemos durante do, un par de años o tres como la epidemia de gripe española, digamos, que ocurrió hace 100 años. ¿no? Es una situación dramática, horrorosa en todo el mundo donde, sea, donde haya, pues, como he dicho antes, entre un tercio y dos tercios de las, las personas de todo el mundo infectados y, por lo tanto, una situación realmente muy compleja que dure en el tiempo. Esa es una posibilidad. Uh, hay un segundo modelo que habla de que, en principio, o, o, Puede haber ahora, con la llegada del buen tiempo, en el hemisferio norte, donde nosotros estamos ahora, una bajada de la transmisión. No es que vaya a desaparecer del todo, pero que sí puede haber una bajada de la transmisión y que luego, cuando llegue el frío de nuevo, está este aumento de nuevo aumenten los casos. Y el tercer modelo es que, y eh, si esto estamos esperando a ver qué pasa en China, y ¿Qué pasa en nuestro ahora cuando estamos haciendo? Es cuando empezamos a relajar las medidas de aislamiento, ver si aumentan los casos. Entonces, igual nos convertimos en un acuerdo de Es decir, aumentan los casos, volvemos a un poco de aislamiento. Volvemos a, a controlar la epidemia. Y, por lo tanto, vemos pequeños brotes. Por lo tanto, veis que son tres modelos. Y cada uno de estos modelos, tendrá consecuencias de tipo de, del comportamiento, que es lo que te preguntabas, por eso te lo a explicar así. Es decir, no nos comportaremos igual si vamos a una pandemia global que nos dura un par de años, que si vamos a, a un modelo en brotes, que si vamos a un modelo en que ahora la epidemia desaparece y que luego vuelve a aparecer, digamos, eh, en los meses fríos, ¿no? En el hemisferio norte. Estoy hablando del hemisferio norte. Lo mismo servirá para el hemisferio sur uh, la otra época del año, ¿no? La, la del año. Entonces, ¿qué hábitos tienen que cambiar? Pues los hábitos, uh, digamos, en los que las personas realmente nos definen como personas y esto es muy duro. O sea, nos define como persona el, el ser personas en comunidad uh, y entonces este virus nos aleja de la comunidad. Uh, entonces, toda esa relación comunitaria, es decir, los abrazos, las, las expresiones de cariño, uh, entre amigos, el, el quedar a tomar un café, todo esto uh, será muy difícil de retomar y muy difícil de, de, y dependiendo de qué tipo de epidemia estemos asistiendo, tendrá que hacerse de una forma u otra. Um, yo, de todas formas, voy a poner un poco positivo, si te parece, ¿vale? Que es, Agradecer, un... Sí, sí. Sí, que es un poco en la línea que yo iba en el, en el artículo que escribí cuando, cuando me obligasteis a hacerlo hace, hace unos meses. Con una obligación voluntaria, ¿eh? Exactamente. <risa> uh, realmente, eh, si comparamos, y esta era, era mi hipótesis de entonces, si comparamos una epidemia, podemos compararla con una enfermedad en una persona. Una epidemia es una enfermedad de una comunidad, de una población, ¿no? Realmente es esto. Entonces um, podemos aprovecharla y esto será la, la hipótesis mía para realmente uh, convertir a, a una sociedad uh, diferente. Y yo creo que es una oportunidad que, uh, digamos, nosotros como cristianos debemos de um, es por lo que debemos apostar. Esto, o sea, es eh, eh, eh, eh, la, la gota de esperanza que debemos dar los cristianos tiene que pasar por ahí, ¿no? Y ahora estoy, me estoy acordando de Julia López, ¿no? Que no habla siempre de la esperanza. Bueno, pues lo dice ella, ¿no? Y es verdad. Entonces, esta esperanza que, tú, que, te, que tenemos que tener pasa por crear una sociedad donde las prioridades sean diferentes. Y ahora estamos viendo cuáles son las prioridades reales. Cuando una persona está, tiene una enfermedad grave y está en cama, sabe cuáles son las prioridades y se olvida de las cosas que son secundarias. Ahora como sociedad estamos viendo cuáles son las verdaderas prioridades y estamos viendo cuáles también son las secundarias. Ojalá ojalá nos cambie como sociedad y aprendamos a que lo importante no es el mercado, sino son las personas y que, lo, y que las personas son el fin de la sociedad, no es, el, el, el digamos, los negocios, ¿no? Los negocios son un medio para que las personas puedan vivir y puedan vivir adecuadamente, ¿no? Entonces, este mensaje, yo creo que debemos incidir mucho ahora, de decir, realmente tenemos que ir hacia una sociedad diferente y podemos utilizar esta epidemia para cambiarnos como sociedad, y cambiarnos, seguro que vamos a cambiarnos parcialmente, pero para el futuro debemos seguir pensando en cómo cambiarnos. Es decir, esta epidemia ha ocurrido ahora, en el futuro habrá más epidemias. Uh -huh. Tenemos que estar preparadas para, preparados para estas epidemias del futuro. Y la única forma de prepararnos es si las prioridades que tenemos son las correctas. ¿no? Gracias, Felipe. Uh, déjame incorporar de nuevo uh, un poco a las personas que nos siguen en, en Facebook. Ahora tenemos unas 60 personas en directo en este momento y con estas maravillas de las redes sociales que permiten llegar a personas que uno ni sabe, pues nos escribe una tal Marcela Ventos que es enfermera del clinic y que dice que le ha pillado la, la situación de baja, pero ella pregunta directamente por dos primeros pacientes que tuviste y se ve una chica cantante de ópera y un chico más joven, pregunta ¿cómo están? ¿Cómo están? Pregúntaselo a Felipe. ¿no? Pues, uh, ¿Y si nos puedes decir algo? <risa> No, no, no os lo puedo decir, No claro, claro, os lo digo, claro, claro, de verdad no os lo digo, o sea, no, claro, claro, no, no, claro, no, no, no, no es correcto hablar de claro, claro, claro, ninguna persona de las que hayamos tenido en el hospital claro, claro, claro, claro. por motivos de confidencialidad. Pero para que veas que, que la gente va siguiendo y está preocupada y realmente, pues como decías ahora, estos son los tiempos de la verdad y por lo tanto los tiempos en los que ponemos la atención realmente en personas con nombres y apellidos concretos, ¿no? Um, déjame unas últimas preguntas y con esto ya vamos terminando, Felipe, porque estamos ya en estos 40 minutos que, que queríamos dedicar a este diálogo. Algunas preguntas un poco más espirituales, ¿no? Tú has ido ahí haciendo referencia a esta, a esta bueno, condición o opción nuestra como cristianos, ¿no? Y en estos días pues parece que se, que se percibe más el silencio de Dios que su presencia, ¿no? Uh, hemos escrito mucho en el blog de Cristiano Justicia de esto estos días. Eh, ¿Sucede también a ti en el, en el hospital? ¿Qué tipo de conversaciones quizá espirituales o incluso religiosas probablemente surgen con pacientes o con, o con otros médicos estos días? Realmente... Y yo es que eh, en los detalles veo cada día a Dios. ¿eh? Es decir en los gestos de cariño, en los, en los aplausos que da a aquellos pacientes que han estado muy mal y se han ido al hospital y toda la sala se ha levantado en pie cuando el paciente salía a aplaudir a la gente, se le saltaban las lágrimas. Estos son gestos de Dios. Son gestos que ahí está Dios, ¿no? seguro que está Dios ahí. Es verdad que um, las personas aisladas en casa solas, las personas que están muriendo solas, Uh, ahí también está el silencio de Dios ¿no? uh, y, y pero pero es muy y es muy difícil uh, muchas veces muchas veces lo que haces es uh, enfadarte ¿no? y yo que abrearme y decirle pero cómo es posible que, que, que ocurran estas cosas pero luego llega un momento y sin darte cuenta es como una pequeña brisa y hay un pequeño gesto y ese pequeño gesto oh, encuentras que da sentido a muchas cosas, ¿no? Da sentido a, a... Por lo tanto, a, a, a, a, incluso en estos momentos tan difíciles para muchas personas, a, a mí, cada día que me levanto y cada día que voy al hospital, a, cada día que miro a mis compañeros cómo trabajan, sean o no creyentes, veo a los pacientes, sean o no creyentes, estoy viendo una imagen de Dios, ¿no? Yo tengo un amigo, que es psiquiatra, que me dice que un enfermo es un icono uh, uh, roto. Yo creo que es una imagen muy, muy bonita. ¿no? O sea, si, si, es, es cristiano ortodoxo, Entonces, lo que significa el, el, el, el icono, ¿no? la imagen del icono, que es una imagen sagrada, de hecho. Entonces, uh, esta imagen, de yo creo que podemos, los cristianos, reflexionar su, mucho, porque ahí están las dos cosas. Lo sagrado y el silencio en una misma imagen, ¿no? Un icono roto realmente, un enfermo que es un icono roto, ahí está a la vez la imagen de Dios y el silencio de Dios junto. ¿no? Y entonces uh, yo creo que es la única forma de, de poder um, no entenderlo, sino de poder contemplarlo y sentarte a contemplarlo. ¿no? Porque yo creo, o sea, yo por lo menos. Mm, mm, me moriré sin entender esto, ni el silencio, ni, ni, ni por qué Dios de pronto aparece donde menos lo esperas porque si, por lo menos, no sé si así te pasa, pero a mí me pasa siempre, cada día, ¿eh? donde menos lo esperas, aparece, y dices, pero, pero ¿qué haces aquí? no Si aquí no tenías que estar, si tú tienes que estar donde yo esperaba que estuvieras. Entonces, yo creo que, que el, para resumir la imagen del icono el icono partido, el icono roto, es muy, para mí por lo menos es muy motivador. Sí, me parece una imagen realmente bonita y que, y que ilustra perfectamente lo que, lo que estamos viviendo realmente. Bueno, vamos terminando, Felipe. Lo que yo quería era agradecerte muchísimo este rato. Hay varios comentarios aquí en Facebook, que tampoco puedo leer, algunos un poco más largos, pero en general son de, son de agradecimiento. Agradecimiento por, por el trabajo que estáis haciendo. Um, agradecimiento también ¿no? por esta mirada tan humana a las, a las personas. Una última pregunta, quizás pues pasa por decir bueno, ¿qué, qué aprendizaje sacaremos de todo esto um, como ciudadanos, como personas, para el sistema sanitario. No sé, Una última palabra, Felipe, que quieres compartir. Yo lo único que desearía, es lo que he dicho antes y es mi, mi voto de esperanza, es uh, que seamos capaces de despertarnos cuando, cuando todo esto vaya acabando, poco a poco, porque todo será progresivo, como una sociedad mejor una sociedad más humana y donde, una sociedad donde realmente uh, veamos qué es lo importante ¿no? y que nos levantemos, uh, y ahora voy a decir una cosa políticamente incorrecta para terminar, que lo importante no es el resultado del partido de fútbol, sino lo importante es que mi vecino de al lado, que está solo, yo le pueda saludar por la mañana y pararme con él 5 o 10 minutos a charlar a ver cómo se encuentra es mucho más importante esto segundo. Y si esto es capaz de cambiar este concepto, uh, sería fantástico. Qué bien, Felipe. Pues muchísimas gracias. Uh, yo me quedo de esta de este diálogo con tres como titulares. ¿no? El primero es ser extremadamente humildes ante la gran crisis y, y lo que estamos viviendo. Humildad por delante. ¿no? El segundo es la, la dimensión humana humana de la respuesta ¿no? y el de entender que lo que tenemos detrás pues, son personas y vidas y nombres y apellidos concretos. Y por último, la sacralidad de estas personas y de lo que estamos viviendo. ¿no? Son momentos claramente sacramentales, como el momento de la muerte, como el momento de la enfermedad, como el momento de la soledad, que nos hablan mucho de Dios. De verdad, Felipe, muchísimas gracias por este rato. Ha sido un auténtico placer. Eh, mucho ánimo por el tiempo que viene por delante, que puedes volver a trabajar Uh, para que puedas dar lo mejor de ti y que también la sociedad pueda, pueda recibir lo mejor, de, lo mejor de ti, yo creo que es un auténtico lujo poder estar en tus manos o en las manos de tantos médicos como tú que os estáis dejando la piel estos días de verdad, un agradecimiento muy profundo en, en mi nombre y en nombre de todo el equipo de, de Cristianismo y Justicia y seguimos en contacto, ¿no? porque hay que trabajar para este mañana para esta esperanza uh, que tenemos que ir construyendo, así que muchas gracias Felipe un abrazo y a, y hasta la próxima. Muchas gracias a todos y espero no haberos aburrido mucho. ¿eh? Para nada, para nada. Muy interesante. Y a todos los que nos seguís en Facebook y en estos espacios de los diálogos excepcionales, pues, uh... Compartiros que seguiremos adelante y que por lo tanto la semana que viene vendremos como unos nuevos diálogos excepcionales. Esperemos que la semana que viene sí en jueves. Esta semana lo hemos tenido que mover por disponibilidad de, de Felipe al miércoles. Pero bueno, estáis atentos, nos vamos siguiendo en las redes sociales y seguimos con estos diálogos excepcionales para tiempos excepcionales. Un fuerte abrazo a todos.